Hola pandillo para el canal Estamos en Minecraft con mi pana genera que sí, que sí Yo tengo un acto y soy cofre No le doy ya, ya ya ya te dejo Ya te dejo Ya te dejo Ya te dejo Ven ven, ven para acá Lo que vamos a estar haciendo va a ser que vamos a subir un video en su canal y otro en mío Nada. a alguien a mí. oh, yeah. Yo recolecto madera y tuve dos Ya yo te doy el pico de madera no, ya no llego, ya no llego. Ese es el que te. Oye, mira lo que tengo. Ah, sí es cierto. Solo de puedo poner. Vamos acá. El cofre tenía. De hecho, tiene un 8. Champ... Déjame, llevar todo hasta el cofre. Si se acerca, vale. abejas. Y sí. vámonos, vámonos. Estoy como macaco. Ah, ya vi abejas. Ah, solo voy a matar a de adulta. Mira un panal hablando de abejas. Mira, hablando de panal aquí hay. No, no, no. Lívate la de mascota Juanito P tenía un mes de edad Vimos en el bosque y mira esa, Mira, mira cómo está todo bugeado en el juego sí. No, vamos a hacer una... Mira, aquí vamos a hacer la casa Aquí vamos a hacer la casa Una casa Me la estoy haciendo la casa Listo, ya vi ¿Cuánta vida tienes? Ah, ya, era bye, era bye. Era bye, era bye. Toma un pan, sal solo que está cruz. Tu asada. Acerca tu asada. Voy a conseguir comida. Yeah! Listo. Se lo atrapa. voy a espada. Atra Ay. Me voy a plantar aquí. Aguanta, aguanta, aguanta. Estoy estando. Sí, por el, el... Pero la nada refiriendo a No Me pegues. No, ¿qué fue? No es que fue bancar. Ah, ya tengo el de adorno, de dorno de claro no no no no te está fal yo estoy picando ya no no bueno más o menos hazle una entrada por abajo armadura de piedra que te rompe las patas que está bien me va a romper mi pico hacer un horno que digo un horno Está es todo es palos pa y otra oye toma tu horno. toma tu, tu es más rápido aparte mira pongo aquí mi co pongo carne de lobe ah ah, ah ah ah sí sí sirve para un ya ves va muy rápido voy a hacer carbón vegetal toma antes ah es mira entonces dámelo con pan no la revés mira bueno, mira lo que puse a fundir mira ah, en el otro ya cocinamos todo, ya tenemos toma. Solo me alcanzó para 5 el puesto dio opon. Que un intercambio. Ahora voy a poner el cofre. Voy a hacer otro. ay mm. sí, voy. voy a poner el cofre. Ay, guarda las cosas que tengo. Mira, nomás si lo... Mira. No, Mira este. Ahora ya vi algo. Mira. No, si no... Ahorita sí. Loca, loco mi pan. Tengo una muy mala Lo Vamos a hacer la casita mira. Ya tengo aquí casa en... Vente, súbete, súbete, súbete. Dime. Lo aquí. Ayúdame con tu madera, no de la blanca. La de la de acacia. Ya casi. Lo voy a cortar. ¡Ah! No se ponen mis bloques. Le voy a dar dos veces porque el primero se... Aquí dejan hueco. Ahí, en el hueco. Que de... Voy a poner escalera Ah, bueno. Ahí está. Busco. A ver, vente, me acabo la madera Aquí tengo tier que, que pensaba Toma, Y uno de aquí. A la araña no le hagas nada. No te hace nada. No es de que le pegues. ¿Dónde estás? A ver, déjate ver por el mapa. Ah, ya que está guardando este top. Necesito... Insinuas que eres. Ah, me están. Yo me hacer No voy. Ah, no, no, no, no, por eso vamos a hacer otra. Ah, a ver, de. ¡Ay! No, ven, a ver. está. Vamos a de algo, vamos a de es Ya este episodio creo que va a salir por ahí del 25. Y ya mi, mi, mi amigo me va a grabar y también va a. No va a subir. Entonces aquí me vamos a dejar hasta acá. Y adiós.